Una batería de productos y tengo que tener un núcleo inteligente, comercial, que pueda plantear estrategias anuales de cultivo. Para decir, bueno, vamos a ir por más de esta producción este año, por menos de esta producción este año, sin necesariamente desaparecer de un negocio. Porque alguien me puede decir, bueno, pero vos tenés compromiso con el comprador en el mundo este, de garbanzo. Bueno, pero si estoy manejando una grilla de una cantidad de hectáreas importantes, puedo poner una base para cumplir con algunos clientes y en realidad paso una parte de la producción para otros productos. Una batería de productos nos parece importante, porque tenemos que tener una lectura precisamente de lo que está pasando en los mercados mundiales. Y en los mercados mundiales pueden pasar estas cosas. Pueden pasar en la superproducción de garbanzos, como pasó esta temporada y no nos pues, estar a un solo producto, si la lectura es esa. Y tengo que tener una lectura efectivamente de lo que está pasando en los mercados. Por eso es que este, punto, este gráfico que está acá en realidad solo expresa un punto de referencia que a veces utilizamos con productores para mostrar los componentes de un precio FOB. Pero en realidad son componentes un precio FOB promedio del piscingaño de los últimos 10 años que expresa los porcentajes del precio FOB porque a veces nos encontramos con productores que nos dicen: Ah, el exportador vendió al doble de lo que me compró a mí. Bueno, está bien, pero no todo es margen de ganancia, obviamente. Ahí lo que expresa esto es un promedio de los últimos 10 años sobre lo que es el precio FOB en ese promedio de 10 años en relación a lo que le pagaron al productor y todo lo que está después y donde el margen que tenemos calculado en ese punto es un 15% todo lo demás, el foaming, todo lo demás, el proceso de puesta a punto de la producción y este, supuesta para el precio poco un comentario sobre los espacios comerciales frente a eso esta es una de las entradas de la Feria Anuga en Alemania, que se hizo el mes pasado de la cual probablemente, por lo que veo de lo que charlamos, algunos de ustedes habrán participado sí, alguna vez. Esta feria es la más importante del mundo junto con la cial de París. Se van turnando bien anualmente. ¿eh? Este año va a ser, este, el año que viene va a ser la SEAL de París. Y este año fue anual. Acá se juntan los principales operadores del mercado mundial. No solamente europeos, sino todos los operadores del mercado mundial. Para operar sobre todo tipo de productos alimenticios, son ferias de alimentos a nivel internacional. El que quiera saber lo que está pasando en el mercado mundial con los alimentos, tiene que ir a una de estas ferias y se va a encontrar con la tendencia, con el packaging, con la visión de lo que está ocurriendo en los mercados y va a poder hacer contactos comerciales. A lo mejor hay es que esto. esto. es un stand de una empresa argentina que opera en Pisingal, en Pirazo, en en Este es otra. ¿Eh? No sé si lo ubican. Esta otra empresa de este mismo tipo de producto en la feria: este es Huertein, ¿eh? que probablemente algunos de ustedes también conoce. Esta es una empresa portobesa, que opera también en el mercado. Esta es otra empresa argentina. Esta es una empresa argentina Todas estas empresas, todos estos están en la feria de alimentos de anuga hace un mes. Un comentario sobre esto: sobre estos están. ¿Cuánto cuesta un entang en la En realidad, ¿cuánto costaron estos stands? El espacio que pagaron estas empresas por estos stands fue 1.500 dólares. No sé si les parece una cifra en Usted no puede ser. Como un entang en una feria de Alemania mundial, pues vale 1.500 dólares. Bueno, yo no pretendo ser oficialista. Pero este espacio fue contratado por el gobierno argentino. ¿vale? Pero el gobierno argentino pagó un espacio físico en el, en el pabellón 3, que estaban y productos, para empresas pymes argentinas. Entonces le ofreció a empresas pymes argentinas que ocuparan este espacio, por lo tanto está claramente subsidiado. Puede ser. Esos 1.500 dólares eran ¿eh? simbólicos casi, en realidad. Y este, empresas pymes podían estar operando ahí en la feria y armando contactos comerciales con un esfuerzo económicamente bastante bajo. Eh, además de eso, por supuesto, la Cancillería acompañaba a las empresas porque hay que llevar las muestras, puede ser todo es un proceso logístico para armar un que está más allá de ponerme 500 dólares y que en realidad expresa algo donde las empresas pymes argentinas también pueden estar acompañadas por al menos lo tuvieron en esta feria. Todos los que participaron ahí, que ustedes están viendo acá eran un grupo de más de 20 empresas argentinas todas oferentes de harina eh, o de granos alternativos estaban en el pabellón 3 de la feria de la y en ese proceso por supuesto las contrataciones van de todo tipo porque alguien dirá bueno, pero nosotros podemos armar una... pensemos en esta desarrollo alimenticio, sí. esto es una empresa tucumana y acá voy de algo que me parece interesante sobre los productos que están ofrecidos en este stand este era es uno de los stands, nosotros teníamos un stand en realidad, con el cual hicimos algunas, operaciones, algunas este, exploraciones de negocios que van a servirle a FECOFE y a otros actores operativos y a tres estandes nuestro estaba este. esto es una empresa tucumana una empresa pyme tucumana que tiene un molino de 45 toneladas. de. o sea no estamos hablando de Arcor ni de Molino Río de la Plata ni de cosas por el estilo y fíjense los productos eh, esto parece ser producto para el mercado europeo que es para el, el, el packaging. No, obviamente no. que no bueno nosotros en el estado nuestro el estado donde yo estaba trabajando en un estado donde ofrecíamos harinas, básicamente harina de maíz, harina de garbanzo, harinas en realidad también de sorgo, etc. Nosotros hicimos 100 contactos comerciales en esos 5 días. Ahora, de los 100 contactos comerciales, 85 eran los africanos, o sudeste de Asia, o el resto de Sudamérica. Muy pocos eran europeos. Muy pocos eran europeos. Y por supuesto que esta empresa tucumana no estaba ahí para venderle a un mercado europeo. Para contactarse con los gerentes de, con demandantes de otro lugar del mundo, lugares en África, lugares en el resto de Sudamérica y lugares en el sudeste asiático, ¿no? donde están la mayoría de los clientes que podríamos mirar. Y yo recuerdo que cada vez que yo estaba en el stand y venía un europeo, ya al final ya me quedaba fastidio, porque decía, ¿a qué viene? Nosotros mostramos harina de maíz, así que para, para los africanos era como un llamador, ver el stand de harina de maíz. Y entonces venía un europeo, me pasó con un español, me dice, ¿cuánto qué cotización? Entonces yo dije, ¿qué quiere la cotización? ¿Para qué la quiere? Dos opciones, venía un europeo. O estaba tratando de comparar precios, puede ser. Estaba haciendo que ahora que comerciar el mismo sobre nosotros. O uno que le llegó a decir, no, tengo un cliente en Angola. O sea, estaba pensando, obviamente, en tercializar desde la producción sacada de la Argentina. Porque el mercado el europeo, por supuesto, tiene toda una serie de estrategias que obviamente juegan en contra de un proceso nuestro sobre estos mercados y quiero mostrar un gráfico después de cómo estamos mirando esa película. Ahora acá hay todo un tema también para mirar sobre otros productos. Porque esto que está ahí es avena arrollada. Avena. Un producto que en la Argentina no es muy popular, puede ser. Cuando yo era chico me daban cuacques cuando me cortaba mano. Pero en el mercado sudamericano, el producto tiene mucha, mucha inserción. Y la realidad es sobre esta empresa, Tucumana, eh, que ellos me bien explicado el molino que tenían, nosotros estamos trabajando en el tema de cadena de valor industrial, así que cuando me explicó el molino que tenían, miro y digo, digo, yo tipo una vela hacia vela rodada. Entonces le digo, ¿Dónde hicieron la, ¿cómo hicieron la vela rodada con ese molino? No, lo hicimos nosotros, hermano. en realidad lo hicimos entre arroz. Lo hicimos en un mapa. Tucumán, Tres Arroyo. Ya no lo muy locos. En realidad después me di cuenta, viendo, analizando la situación, que un moreno que conozco en Tres Arroyo, que hace avena, por supuesto, no solamente le hace esto a Tucumán, no, le hace a Arco también. Hace casi todas las marcas en realidad que apenas sobre avena arroyada en la Argentina porque la avena hoy en la Argentina ah, ah, históricamente tiene su referencia de Buenos Aires. Y es un producto que en realidad se lo han mirado históricamente con bastante desprestigio, cuando en realidad, en términos industriales, es un producto que tiene interesantes opciones de negocio, Pero el lugar en los lugares donde esto se puede discutir. Acá está el producto, ¿no? Allá está la pena rogada. Ahora, vuelvo sobre lo que vimos en ese mercado. Yo digo, tenemos una película para mirar más allá de nuestra historia cultural. Porque nuestra historia cultural, desde el punto de vista comercial, es europea, puede ser. Es una historia europea. Pero es la película que tenemos que dejar de mirar. Este es el de este es el destino de las exportaciones argentinas en 1993 y el otro es el destino de las exportaciones argentinas el año pasado Europa representaba el 29% a la de la década del 90 y ahora representa el 17% de nuestra exportación el NAFTA es Estados Unidos ¿sí? incluyendo México y Canadá pero es básicamente Estados Unidos representaba el 12% y ahora representa solo el 8% una Sud, que está ahí para nuclear básicamente lo que representa Sudamérica es, a pesar de que mucha gente por ahí no lo percibe así eh, nuestros vecinos son nuestros principales clientes comerciales de hace décadas en realidad son es nuestros principales espacios de negocio pero en realidad lo también relevante obviamente es esto lo que representaba el Sudeste Asiático en la década del 90 y lo que representa hoy y cuál es la lectura que yo tengo el mundo no va a una globalización abierta, en realidad va a una globalización en bloques. En realidad los bloques expresan proteccionismo. Lo que hizo Europa con el biodiesel argentino y el de Indonesia, y el de Malasia hace 60 días, en realidad es una lectura de un montón de productos más donde las prácticas proteccionistas siguen avanzando y van a seguir avanzando. Eh, yo recuerdo cuando hicimos una vez un proyecto de inversión eh, sobre harina sobre con una empresaria cordobesa para una parada del sal, en realidad eh, sobre algunas harinas esa empresaria un día me dijo ah, pero mi sueño es vender quesos en Francia <risa> Yo, pero es que su sueño porque eh, como el de la es decir el arancel más alto de importación que tiene el Mercosur es 35% y nuestro arancel de importación pro en el Mercosur es 17% los aranceles de importación europeos sobre lácteos y productos panificados y harina, van del 70% al 150%. Eso solamente sin considerar todas las pruebas para la que ponen permanentemente para que nuestros productos no ingresen a esos mercados. Pensar en el mercado europeo para productos alimenticios es casi descabellado de nuestro espacio mental. A no ser que yo esté pensando en un delicatessen, como puede ser una carne pastoral para el mercado europeo, puede ser. Bueno, ahí sí, una clase 5 de terror, o vacuna, va a entrar al mercado alemán. Pero estamos hablando de un delicatece. Si yo estoy pensando en la gran batería de productos que podemos desarrollar acá, la verdad es que el espacio europeo es un espacio cada además más cerrado, donde cada vez vamos a tener más dificultades para ingresar. Pero en otras regiones del mundo, cada vez tenemos más espacio para jugar. Y al decir esto, uno entra a un terreno de complicaciones culturales también, que nos, que nos, que nos implican. Nosotros hicimos un viaje a China en mayo para analizar el mercado lácteo de algunos productos que queremos desarrollar. Y por supuesto que el subeste de Asia está creciendo en la demanda de proteína animal y por lo tanto crece fuertemente la demanda de lácteos y la oferta mundial tiene problemas de adaptación. Por lo tanto desde la Argentina hay una oportunidad muy grande de negocios sobre el mercado chino y sobre el resto del mercado del Sudeste asiático. Ahora, los chinos no consumen los lácteos que consumimos nosotros. ¿Por qué? Porque no consumen lácteos putos. Es una cuestión cultural. Consumen mezclas, y lo que nosotros estamos trabajando como proyecto es un producto que puesto en una gota parece leche en polvo, pero que en realidad es mitad leche de este vacuno y mitad harina en soja, y es lo que consumen en el Oriente, y si nosotros queremos entrar en el mercado de Oriente, vamos a tener que pensar en esos negocios, no lo que nos gustaría vender a nosotros, esto es por supuesto un primer tema central de cómo mirar ese proceso, y también mirar en suerte asiático las variedades que comentaba aquí la gente de Lita que está trabajando en un manual sobre productos para el suelte asiático a nosotros nos ocurrió en realidad sobre el tema coriandro, un debate con la demanda de parte del suelte asiático porque apareció para un cliente nuestro una demanda de indonesia y Malasia muy interesante de coriandro, pero no la variedad que hacemos nosotros sino otra variedad ahora en realidad si uno está pensando que efectivamente la película es esta, porque yo digo si uno mira esta tabla si pudiéramos hacer una torta más allá que dijera 2030, mi lectura es que Europa va a representar menos del 10%, que Estados Unidos va a representar menos del 5%, que Sudamérica va a seguir siendo nuestro principal espacio de negocios comerciales y que va a haber una mancha roja que va a seguir avanzando sobre ese gráfico y que va a expresar un proceso de integración creciente con el Sudeste de Asia que hemos iniciado hace tiempo y que vamos a seguir profundizando más allá de cualquier sea el gobierno de la Argentina porque si ustedes se van, si cruzamos la frontera y nos vamos a Brasil e intentamos hacer este mismo gráfico de las exportaciones brasileras vamos a ver que el proceso de integración con el sudeste de Asia que está siguiendo Brasil es mucho más fuerte y más rápido que el nuestro de hecho, China, de hecho Brasil anunció el año pasado que por primera vez en la historia su principal cliente comercial es China o sea que no estamos hablando solamente de, del escenario de negocio de la Argentina Sino que estamos hablando de dónde va el Mercosur en términos de negocio. Y la complementación económica con el sureste de Asia es tan evidente que nosotros decimos que más allá de quiénes sean los gobiernos que hay en la Argentina, ese proceso va a seguir profundizándose. Y nos obliga a mirarnos en términos de productos y variedades con respecto a esos mercados. En términos de qué se está demandando en esos mercados en relación a los productos que nosotros queremos desarrollar. Ahora, esto quiero mostrarlo acá. Esta es una foto de una estalla en Anuga para introducirnos al ejemplo que queremos que de alguna manera resume nuestra visión de cómo desarrollar los negocios y es el proyecto que Secofe está llevando adelante. Este es un estado desbanificado en Europa. Cuando uno mira en realidad la producción de harinas en la Argentina y miramos la harina de trigo, particularmente, es como que nosotros estamos a mano del mundo. En la Argentina, la mejor harina es la más blanca, ¿puede ser? O sea, la más venenosa. La que está misticateada, digamos, con cosas que no son de todo saludables. Si uno se sitúa en cualquier espacio de panificación en Europa, ¿con qué se va a encontrar? Con harinas integrales y con harinas con muchas mezclas. Con mezclas, con, este, con lino, con centeno, con este, chía, con amaranto, con un montón de productos, con sorbo también, en realidad que le dan más variedad a los productos que le dan más riqueza que le dan un montón de oportunidades también de negocio dirán, bueno, si, sí, pero eso de es Europa vos qué querés pensar que vas a vender en Europa esas cosas no, sabemos que en Europa no vamos a entrar con ninguna de las harinas que estamos planteándonos acá pero vamos a ir al esquema de lo que sí es esto, por ejemplo esto es grande porque uno nos dice, bueno, si nos situamos desde la Argentina no hay espacio para esto en Argentina puede ser, al menos hoy no yo digo, el pan de centeno, me gusta, no me gusta, yo soy cordobero, ¿cierto? No. Yo como pan de centeno cuando voy a tomar cerveza, voy a querer ver el grano. Este, antes y después no. Ahora, si yo estoy en Europa, son productos masivos, con mezclas, etcétera como lo es el sorgo, también. Un comentario pequeño sobre el sorgo. La harina de sorgo tuvo un espacio de negocio interesante en la Argentina de Muy interesante. Yo he visto Molino, de empresas multinacionales, mezclar harina de trigo con harina de sorbo lo que encontré con quienes pudieron hacer eso los que te harían un molino para hacer harina de sorbo ustedes de qué estamos hablando y estamos hablando de que la bolsa de harina de trigo haría fortuna ¿no puede ser yo en un proceso de harina puedo meter hasta un 15% de harina de sorbo y no se va a dar cuenta en nadie en la paradería del sol hasta un 15% incluso hasta un 20% no se va a dar cuenta nadie un molino sobre la Pampa, de una empresa multinacional, mezclaba el 10%. Y mezclaba el 10% en últimos meses porque la nota era mayor. Si no lo hubiera mezclado más. Ahora, esto hace en realidad el debate de lo que podemos plantearnos en términos de productos. Nosotros tuvimos, y lo vamos a chequear con lo de este, Pecofe en un instante, hace 15 días reunión con el gobierno de la Pampa. Hicimos dos reuniones en General Pico y en Santa Rosa para discutir cada día de la hora. Y la preocupación de que no en la pampa obviamente tiene que ver con el sorco, puede ser porque el sorbo es un producto en la pampa importante y en realidad su colocación es siempre complicada, lo mismo que el centeno, que debería ser un producto importante en la pampa y sin embargo un producto de baja colocación. Ahora qué es lo que fue lo que analizamos? Analizamos en la pampa el tema de trabajar molinos múltiples. Vamos a ver un esquema de un molino múltiple que puede operar la línea de sorbo y la línea de trigo alternativamente. ¿Y qué fue lo que estamos debatiendo con el gobierno de la Pampa? Que haya un proyecto de la Pampa que habilite o que motive al gobierno que incentive la mezcla. Hasta un 15 o un 20%. Y que genere de alguna manera ventajas impositivas para aquellos panificadores de la provincia que mezclen en alguna relación harina de trigo con harina de centeno y con harina de sorgo. Y que la provincia lo promueva. ¿no? Y que los que lo hagan durante un periodo de tiempo determinado de uno o dos años tengan una ventaja impositiva. Usted ha hecho una propuesta loca. No, el gobierno de la papa para está analizando. Como un esquema de trabajo. Porque estamos pensando en molinos múltiples que puedan operar sorbo y que puedan operar centeno, además de trigo y de otros productos. Molinos que a lo largo del año pueden, cambiándole unos kits, pasar de un producto a otro, pagando una tarde, ¿eh? y al día siguiente arrancando con el otro producto. Esto es parte de lo que estamos pensando y pensemos en este tipo de productos, porque no entera así, pero también hay un gobierno que va a intentar, ojalá que sí lo haga, promover, incentivar a los consumidores de la provincia a que consuman panificados con mezclas, con sorgo, con centeno. Pero es una decisión política que va vale a saber cuánto tiempo tarda. Pero en realidad uno puede decir que en la Argentina esto no está instalado. Pero si estamos hablando de galletitas y de cereales para desayuno, sí puede ser. Sí está instalado. Cuando uno miraba el fondo era el espacio que tenían galletitas <risa> eh, con, este, con el resto de los productos, hace años no existían, puede ¿eh? ser. Hoy sí existen. Y ocupan un espacio creciente porque cambia alguna pauta cultural de la sociedad argentina en términos de salud, etcétera, que van incorporando esos productos. Y esto vale para, en realidad, las galletitas y también vale para los cereales para el saludo. Y ahí nosotros ¿qué encontramos? Que hay un espacio, obviamente, para el sorgo que hay un espacio para el centeno, que hay un espacio para la avena, que hay un espacio para el vino. Estamos discutiendo en el ámbito de FECOFE con algunas de las cooperativas adheridas que están en Entre Ríos, un molino de lino en Entre Ríos, para aceite y para harina. Y la demanda existe de harina de lino, por ejemplo, en el mercado brasileño. ¿Utilizan mi harina de lino para qué? Complemento de purificación, complemento de purificación, Porque bueno, porque tiene omega 3, por todo lo que se discute, digamos, en términos de salud, en realidad es un espacio de negocio que nos parece que hay que mirar. El lino en la Argentina ha quedado sin conscripto en la provincia de Entre Ríos, con muy pocas miles de hectáreas en realidad. Pero si empezamos a mirar el espacio de negocio que hay en la cadena de valor, nos parece que hay muchas cosas para discutir. Y una planta industrial o un molino en realidad, que opere sobre el lino, en realidad es un equipamiento que no vale más de 500 mil dólares. Una cifra que tampoco es una cosa de loco, ¿eh? pensada en términos de negocio. Y pensemos sobre lo que estamos discutiendo en la Pampa con algunas de las cooperativas. Este, en, términos de negocio. en la Pampa hablamos con el gobierno de la Pampa sobre estos molinos y sobre la, eh, la idea de avanzar sobre los productos alternativos en este caso son eh, sorgo y centeno por supuesto no estamos hablando de cualquier sorgo puede ser estamos hablando de sorgo y estamos hablando de sorbos y, y ahí entra todo un debate porque parecía ser que en la Pampa vive todas las palomas de la Argentina pero al margen eh, ese es otro tema de debate pero si estamos pensando en la cadena de valor con la gente de la Pampa, la gente de la cooperativa decía, si sí, podemos sacar 5.000 kilos la y se come 400 kilos bueno, pero si estamos subiendo un negocio de cadena de valor bueno, que se la coma, que le vamos a hacer pero el negocio va a funcionar eh, y en eso también vemos un escenario de oportunidad en qué aspecto, al menos para el movimiento cooperativo eh, en la Pampa, el que vaya por una cadena de valor sobre productos alimenticios eh, tiene crédito del gobierno de la provincia al 6%, tasa fija en pesos, a 10 años con 2 años de gracia. No sé qué les parece Y no parece que me regalen la plata. Bueno, eh, también decimos que hay mental para discutir estas cosas en términos de cadena valor. Yo en este punto celebro que el ministro de la Agricultura Nuevo eh, sea el expresidente de INTA y quien de alguna manera trabajo o el PEA. Por lo tanto, es alguien que supongo está comprometido con la cadena de valor. Y en ese punto creo que también hay una ventana para discutir créditos en términos de esta cadenas. Ahora, este es el proyecto de PECOFE que estamos eh, trabajando. ¿Cuál es la idea? Acá dice cooperativas primarias pampeanas y extra pampeanas. Como eh, Manuel Rossi habló al comienzo del espacio que tiene PECOFE. En el núcleo histórico las cooperativas de, la cooperativa de son cooperativas pampeanas. Eh, cooperativas de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba, pero hoy hay integradas cooperativas extrapampeanas y aquí hay gente de Tecoalco este que está participando también en este tema. Y en realidad, eh, ¿cuál es el, la idea de estos procesos? Acá estamos hablando de plantas de procesamiento de cultivo alternativo. Esta es una planta que se mencionó recién, se está construyendo en Amstor. Una planta que va a servir para exportación de coriandro, que ya soy compitero, este, piscingallo y el resto de los productos. De esa planta va a salir una producción para uno, ya los, va a salir la producción para una unidad logística de exportación, que es la que estamos trabajando y por lo cual fuimos a Nuga, en realidad para salir al mercado internacional con esta producción. Y en realidad, la idea también es trabajar una planta de galletitas y cereales de salud, en el esquema de grandes, en ese esquema, con esa misma idea. ¿Por qué? Porque debajo de las cooperativas primarias van a estar trabajando los cultivos alternativos y molinos multiseriales. Hoy están este, construyendo sus plantas la cooperativa de Armstrong, un molino multicereal, la cooperativa de Barrancas, al norte de Rosario, la cooperativa de Alcorta y la cooperativa de Grave U no tiene un morino multiserial, pero es otra cooperativa ahí del mismo grupo que ha venido avanzando en, estos, en esta producción industrial. La idea de esa producción industrial además es sumar a otras cooperativas como Pecoagro Agro en términos de otros productos alternativos que no son propios de la región pampeana, pero que podamos sumar todas en el proceso de cultivo alternativo, unidad logística de exportación, pero además la unidad logística del mercado interno. ¿Sobre qué producto? Sobre las galletitas, sobre las harinas, sobre los cereales para el saludo. Usted dice sí, está bien, pero si habrá una planta de galletitas en realidad, ¿o cereales para el saludo? ¿La inversión cuánto es? Puede ser un millón de dólares, no mucho más que eso. Algunos ustedes dirán, sí, puede ser, pero el desafío no es hacer la mercadita, puede ser. El desafío es poner en la bóndula. Es decir, ¿cómo hacer para meterse en la y competir con otros actores, digamos, que tal vez tienen un posicionamiento más fuerte? Eh, yo acá recato las experiencias que podemos tener porque acá está el cofé tiene un espacio en el Mercado Central de Buenos Aires que es un espacio donde nos parece que todo lo que se ponga arriba se vende, ¿eh? y en el tiene un espacio en el mercado central de Buenos Aires, a nivel mayorista, pero además supermercados cooperativos, es una red de estructuras cooperativas de supermercados. Y yo voy a rescatar el ejemplo de AFA, ¿eh? como asesor de AFA, yo hice el plan estratégico del 2010. Y en ese plan no solo que se planteó la planta que se mencionó recién, sino que además AFA debatió y eso el producto fraccionado, entre los cuales está un aceite para el mercado. ¿Eh? Y, el, y el tema es, cuando se debatió eso el consejo de administración de AFA, decía cómo vamos a hacer para competir con Nidera, con AGD, en una conduta. Por supuesto que eso tenía muchísimo temor. Es decir, nosotros no tenemos la estructura que tienen esos jugadores para ir sobre esos mercados. Y en realidad este, los hechos demostraron que esos espacios existen. Y de hecho, AFA en su planta de Rosario, fracciona aceite y vende toda la producción. Y entonces, se lo vende a grupos cooperativos que están en otros lugares de la Argentina, que tienen cadenas de supermercados muy importantes y que priorizan el espacio cooperativo. ¿Cómo funciona este esquema sobre la producción primaria? Porque en realidad, parte del negocio surge de la unidad logística. Es decir, la unidad logística es la que, en términos de exportación, va a estar identificando dónde están las mejores oportunidades anuales o si va a haber producción de garbanzos o no, Bien, cómo viene el mercado mundial, y en función de eso define una estrategia, que puede estar equivocada, por supuesto, porque todos nos podemos equivocar, pero hay al menos una estrategia, que surge de un análisis de la información de lo que está pasando en los mercados mundiales, de cómo viene la producción en el hemisferio norte, y evaluar qué puede pasar en términos del precio internacional cinco o seis meses después, y uno se puede equivocar, por supuesto que sí, pero tener la información siempre nos da un margen mayor de racionalidad en términos de negocio. Por lo tanto, esta unidad logística de exportación es la que va a generar los espacios de información que van a bajar a cada cooperativa primaria para decir que, a la cooperativa de Montegüey, bueno, ustedes hagan 200 hectáreas de piscingallo, y a la cooperativa de Cruz Alta, ustedes hagan 200 hectáreas de coriandro y cada cooperativa en realidad va a llamar a alguno de sus productores y le va a decir a alguno de sus socios, bueno, ustedes hagan 20 hectáreas cada uno. Ese es el esquema con el que está pensado este, este trabajo es un esquema que pretende sumar miles de hectáreas en términos de producción con bajo riesgo, puede ser porque estamos sumando a productores que no se están jugando la vida pasándose otro negocio sino que se están sumando con parte de su producción un productor que está haciendo soja va a seguir haciendo soja pero va a destinar 20, 30, 40 hectáreas en su primer tiempo a trabajar en ese proyecto la idea, por supuesto, es ir sumando voluntades a lo largo del tiempo pero siempre con bajo riesgo con un espacio geográfico grande de dispersión también geográfica para poder operar, y siempre pensando en una fuerte diversidad de cultivos. ¿Para qué? Para interpretar qué está pasando en los mercados mundiales y dónde nos conviene jugar en términos proporcionales. Y por supuesto que las hectáreas que se produzcan en este proceso no van a ser siempre las mismas en términos de producto, Van a ir variando cada año en función de la decisión estratégica de que se está tomando en términos comerciales. Entre lo que conviene, lo que se está viendo en el mercado mundial y también los compromisos que están asumidos con algunos clientes con los cuales, inevitablemente, que se produciendo produciendo, el precio no sea mejor. Bueno, son debates que cada empresa tiene y que este grupo cooperativo tendrá como lo tienen otros exportadores como son los que vimos al comienzo en los que están en la nube. Pero la idea es que este espacio cooperativo va a tener esa versatilidad de trabajar sobre la exportación de productos alternativos pero además sobre los productos en valor agregado de ir trabajando precisamente también el tema de las harinas y también el tema de los productos para el consumo. Eh, todo el eje que surge de los cultivos alternativos pero también del productor industrial eh, de los molinos. Este es un diagrama de los tres molinos multicereales que este, mencionamos recién. Los de Barranca, los de Anton y, este, y el molino de Alcosta. Estos morinos son multiceveriales, son morinos de 60 toneladas al día para trigo, pero que pueden operar harina de maíz, pueden operar centeno, pueden operar garbanzo, pueden operar sorgo. Si es sorgo no son 60 toneladas día, son 30. Pero en realidad este, expresa el hecho de decir, en, una, en un país también en un economía, donde yo estoy sobre productos que no son commodities, los mercados internacionales y el mercado nacional también me generan variedades de trigo, y tener un molino que le da capacidad de diversificar, de cambiar de espacio de negocios, en realidad es una ventaja, que nos parece vale la pena jugar. La ¿y de la escala, bueno, la escala nos la da la integración horizontal. La escala en términos de negocio nos la da el hecho de tener plantas que son versátiles en distintos lugares geográficos, pero que están todas integradas en una sola unidad de negocio. Y que por lo tanto pueden seguir cumpliendo compromisos de exportación al mercado interno en la escala necesaria, porque no están jugando solo esos molinos sino que están jugando dentro de un esquema general. Eh, estos molinos en realidad se hicieron cambios con todo este esquema que estamos hablando, de líneas de crédito, que están dando vueltas, de dando vuelta, de aportes no integrales, de gobierno nacional, de, de la provincia de Parfén, de algunos casos. Bueno, nos parece que son cómo vale la pena pensar en esta instancia este, las oportunidades que tenemos y que no sabemos si van a estar más adelante, pero que expresan un momento especial para desarrollar eh, esta visión. Y yo cierro, no sé cómo estamos en el tiempo, vamos orando, vamos orando. cierro con este escenita nada más para plantear solo algo que dije al comienzo. Eh, esta visión que yo, nosotros hemos intentado siempre derribar de que los productores están solo para producir. Y de que el productor tiene que concentrarse en la producción. A nosotros la verdad que ese discurso no nos ha gustado nunca y hemos tratado siempre de derribarlo. Y yo digo, el productor que sienta que solo está para producir, no salga de lo commodity. No salga de los commodity. Eh, Siga haciendo software. Si no se siente capaz de mirar otra cosa, entonces tiene que seguir haciendo commodity. Si yo quiero mirar productos especiales, no puedo ser solo un productor. Tengo que ir más en términos de organización. Si yo voy a hacer productos alternativos para que el producto lo comercialice otro, ese es el negocio de los peilones. Este es un poco nuestra posición y hay que trabajar en términos de tener todas las visiones de los riesgos que expresan estos mercados por la superproducción, si se va lo que no la lo perfectamente entonces, hay que tener capacidad y versatilidad y para tener esa versatilidad y ese margen de maniobra hay que tener, por lo tanto, información hay que tener información y contacto con respecto a los canales y nos parece entonces que esta visión de lo que son los y jugar sobre los Specialities tanto en términos de producción de granos, de otros productos, como lo que es la cadena de valor nos obliga necesariamente a no ser solo productores y esa visión entonces nos conduce a lo que siempre hemos también bregado y también el camino de integración horizontal y vertical si yo quiero salir de los commodities, el camino de integración horizontal y vertical porque tampoco es un camino que puedo hacer individualmente tiene que tener una práctica asociativa y si bien lo jurídico no tiene por qué ser una cooperativa ¿Eh? Nosotros estamos integrando a este espacio de este a un a grupo de productores del suelo de Buenos Aires que tiene una sociedad anónima. pero en realidad son grupos de productores que se asocian ¿no? la faz jurídica no nos parece lo relevante lo que nos parece relevante es el espíritu asociativo para jugar en integración y y vertical Bueno ¿Y tú? Soy Calla, no sé sí, si estamos como para el debate. Sí, estamos para algunas preguntas que, que surjan señora, si mandaba, ¿tú la señora que para terminar, pero seguimos que en de la carne, ¿Alguna ¿Qué etapa hasta cuando empezó el trabajo Lo de FECOFE. Y lo de FECOFE empezó como idea, bueno, te puede contestar mejor la gente de FECOFE, pero más de unos dos años, más o menos. ¿Eh? Las plantas se están construyendo ahora. Las plantas industriales se están construyendo. La que va a salir primero, es la de Arte, es la de Barranco, me parece que es la que más ha avanzado acá. Es una planta, es un molino multisereal que probablemente va a estar funcionando en marzo o abril. ¿La planta de, de granos, o sea, el de procesamiento de en Astro, ¿Va a continuar el de alto ¿Igual Más o menos sí. para la mitad del año próximo, están todas las planta de Desarrollo de comercial, como decía Cabo, se está llevando adelante. Y, en realidad, se va a operar en el mercado ya sin las plantas, ¿no? Pero ya se uh ha -huh. cultivado, hay hectáreas ya producidas. En este momento está entrando Poliacro, ahí la cooperativa de arco. Hoy nos llamaron por un productor que está cosechando y está consiguiendo la entrando la copia de la zona. Y hay muchos que no cómo está funcionando, ¿no? Bueno, FECOFE tiene, no sé si el número está calculado, cuántos productores asociados yo tiene cooperativas FECOFE, estamos hablando de miles de productores, estamos hablando de miles de productores. Más de cien cooperativas. Ah, claro. Más de 5 cooperativas y siete federaciones de cooperativas. En la red.